Bienvenidos mis queridos amigos a un nuevo vídeo de tu canal Elmer Powcar. Hoy estaremos viendo cómo exportar tablas de Autodex de Civil 3D 2023 a Excel y a Word. Eh, anteriormente ya había hecho un video de esto, de este complemento de exportación de Excel, de tabla a Excel, eh, pero nos funcionaba de la versión 2022 para atrás, ¿no? 2021, 2020, 2019. Eh, ahora esa complemento no nos servía o no, no se podía instalar en la versión actual lo que, lo que viene a ser el 2023 y es por ello que Autodex se ha tomado el tiempo de actualizarlo para 2023 y aquí les traigo la nueva actualización de la exportación de tablas de Civil 3D a Excel y también a Word ¿no? y vamos a estar viendo sus complementos eh, para ello vamos a Vamos a cerrarlo. Eh, este el AutoCAD, el Civil, si tienen si tienen abierto, lo cierran todo. No lo cierran todo. Y para al momento de cerrarlo, lo cierran todo, sus Civil lo que tienen abierto. Y ahí recién les va a, a instalar. OK, nos vamos a instalar. Este es el complemento de, de, la ex, de la exportación de tablas. Eh, Ahí en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo descarguen, también lo utilicen y lo instalen. ¿ok? Es de mucha ayuda para las personas que sí realmente lo necesitan. Eh, vamos a hacer ante clic derecho, vamos a instalarlo, hacemos clic en instalar y va, nos aparece esta ventana y en esta ventana vamos a darlo ejecutar. ¿ok? Vamos a ejecutar, una vez que hemos ejecutado nos aparece esta ventana. Eh, como ya había instalado me aparece repetir instalación no vamos a usar instalar ok por eso a ustedes les va a aparecer solamente este instalar ok vamos a dar clic en instalar y ahí automáticamente nos aparece una ventana le damos sí y nos ha instalado ya nos ha instalado ok vamos a dar close de cerrar y ahora sí vamos a abrir nuestro civil 2023 Okay. Eh, aprovechando en este tiempo que mientras que se abre nuestro civil no olviden compartir este video y no olviden eh, eh, darle su like y suscribirse si es que usted ha llegado por primera vez en nuestro canal de YouTube prueben este complemento con otras versiones como yo ya había comprobado con la versión 2020 me funcionó perfecto y también el 2023 si ustedes tienen otras versiones también lo pueden comprobar y así de si es que les funcionó escriben ahí en el comentario para estar atento en qué versiones les ha funcionado ok y como vuelvo a repetir no olviden Compartir este video para llegar a más personas y apoyar a más personas Ahí en la descripción les voy a dejar el link de descarga Lo pueden descargar y instalar que es fácilmente Bueno ya nos ha abierto el Civil no eh, Lo que vamos a hacer es nuevo Vamos a abrir una nueva ventana Aquí ya tengo un archivo que ya contiene unos cuadros Que vamos a estar a mostrando con ese ese complemento ya nos abrió ya no no una, una carpeta un archivo eh, que ya tiene unas tablas que vamos a estar demostrando el, el complemento no aquí ya tenemos y esta tabla ojo que esta tabla está en el civil no está con civil no eh, como se dan cuenta seleccionan por ejemplo vamos a seleccionar la tabla seleccionas y automáticamente les manda una ventana que realmente que puedes modificarlo aún todavía y agregar algunas cosas o quitarlo no y eso significa que está en civil ok o en todo caso vamos a agregar si no me creen vamos a agregar una tabla eh, de ahoritamente ahorita en ahorita civil todo está en civil compañeros todo está en civil el alineamiento todo está en civil pero vamos a agregar una tabla de grupo de puntos no acá dice grupo p vamos a clic derecho seleccionamos todos los puntos nos vamos a tabla ya vamos a agregar una tabla del punto grupo grupo p ok vamos a dar ok y vamos a dar ok y ahí vemos que ya tenemos la tabla en este ok y esta tabla está en civil también ok bueno seguidamente nos vamos a ir acá donde dice parte superior donde parte superior donde dice ada that in hacemos clic y ya automáticamente nos ha aparecido ya el complemento no el complemento les va a aparecer ahí parte superior izquierdo donde estoy señalando vamos a ver acá primero en excel vamos a exportar a excel vamos a dar clic en excel ya hacemos clic en excel y nos aparece esta ventana o tal vez antes de que abren el civil también les va a aparecer esta ventana. Lo que tienen que hacer es load, ¿no? Añadir load. Haz clic ahí y nos dice seleccionamos la tabla. Vamos a seleccionar la tabla, la primera tabla. Ok, hacemos clic ahí y vemos parte inferior que automáticamente nos abrió el Excel, ¿no? Nos ha abierto el Excel. Un, hacemos clic ahí para que nos visualice el Excel, ahí, ahí automáticamente nos ha abierto, una vez más para que lo fijen vamos a cerrar esto no guardar, fíjense bien parte inferior no tenemos ni un archivo abierto, cuando tienes un archivo abierto eh, les va a aparecer como, como este como una carpeta como el civil lo que le tengo abierto les aparece en parte inferior una raya blanca no una rayita blanca, pero en este caso en el Excel no tiene ni en el Word no tiene, por ello Fíjense bien, bien que se va a abrir ahí, ok, vamos a dar clic en exportar Excel, seleccionamos nuestra tabla, vamos a probar con la otra tabla Seleccionamos la tabla, hacemos clic y automáticamente nos ha abierto el Excel, ok, hacemos clic en Excel y ahí automáticamente está ya nuestro, eh, nuestra tabla en Excel, ya podemos modificarlo, podemos poner color, ya podemos poner el estilo, ya lo podemos adecuar a nuestro modo. Ok, vamos a darle uno guardar, vamos a hacer con el otro con otro icono que viene a ser acá exportación de tabla con guardar. Vamos a hacer clic ahí, nos vamos a dar exportación de tabla y nos aparece una ventana. En esta ventana vamos a guardarle. Vamos a guardarle con una tabla que viene a ser eh, clase 1. Clase clase 1. Okay, clase 1. Eh, vamos a guardar con ese archivo. Y cuando lo guarda, nos, nos guarda en ccb limitados por coma. CB, ¿no? csv Vamos a darle a guardar. Y vamos a, guard vamos a buscar nuestro archivo. Ese archivo está en descarga. No, en descarga. Y nueva carpeta. Okay. aquí está clase 1 que hemos descargado. Abrimos, vamos a abrir nuestro Excel, ahí estamos abriendo y acá automáticamente nos ha exportado en CCB. Ok, vamos a cerrarlo y vamos a seguir en nuestro AutoCAD. Ok, ahora vamos a hacer exportar en Word. Vamos a exportar en Word la tabla, hacemos clic en el icono de Word, hacemos clic en la tabla y vemos que parte inferior, nos fijemos que ya nos ha abierto el, el word ¿no? el word. hacemos clic ahí y automáticamente vemos cómo nos está cargando en los datos de la tabla ok nos está cargando los datos de la tabla ya ve una vez que nos ha ya podemos modificarlo ya a nuestro modo cambiar de color o podemos ya colocarlo a donde que nosotros lo, nos plazca ok vamos a cerrarlo no guardar y ahora, donde dice exportar en CAD, también nos puede exportar en CAD. Hacemos clic ahí y nos seleccionamos la tabla. Vamos a seleccionar la tabla. Clic a un punto, a un punto a un lugar vacío. Hacemos clic ahí y automáticamente nos ha exportado en CAD. Ya podemos a modificarlo nuestros datos o si sí que podemos cambiar nuestros datos respectivos. Ok, vemos que ahí podemos agregarlo más datos. Ok, eso sería todo, no olviden compartir este hermoso video, si es que funcionó, dejen sus comentarios su pequeños like ahí para crear más contenidos y compartan con sus amigos, comparten con sus colegas para llegar a más personas, apoyar a más personas. Y si usted ha llegado por primera vez no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video y así estar atento a todos mis videos y estamos subiendo un, un video de mucha ayuda con los programas de lips, de... De exportación, de muchos más contenidos Y también pueden visitar nuestro canal Ok, sin más comentarios Nos vemos hasta el próximo video Chao, chao